Señor, aquí está nuestro hermano Tony García. ¿eh? Claro, un placer. Bienvenido, un equipo, Cont aquí está el bacanito. Sí, aquí, sí. Gracias, el más popular. Nuestro amigo La Moña, ¿eh? sí, la, sí. la gente de, del Sobol. Dígame, Tony, ¿qué nos trae? Contento, contento de estar aquí. A mí no, me, no se me hace extraño porque yo este escenario lo comparto todos los días en la mañana, en el espacio de mañana donde hacemos las deportivas, pero en esta ocasión me hago acompañar de, de los amigos, Softball Club, que así es que se llama precisamente, lo que estamos organizando, lo que es el primer clásico de softball a nivel de San Francisco de Macorís. ¿Qué es un clásico de softball? Es una competición entre un número de equipos, en este caso son seis que van a participar, donde hay un alto nivel de competitividad. O sea, eh, Néstor, esto no es un softball eh, como el que conocemos, que es mayormente recreación, y, eh, aquí hay competición. Aquí hay competencia porque estamos hablando de seis conjuntos, que ya lo vemos en pantalla ahí, donde están los titanes de Aquilino Cruz, de Atillo Palma, se encuentra también el equipo de los Fat Boy, está también el conjunto de Tamboril, eh, se encuentra también el equipo de los guerrilleros de Bonao, un importante... Eh, conjunto, los 25 de Pichardo también se encuentran en la misma, y los dueños de la casa que son los amigos softball Club, el equipo anfitrión, que va a competir ahí porque hay 150 mil pesos en premio ¿Cómo? Ah, pues es una recreación una competencia Hay ¿Eh? competencia porque todo el mundo quiere el primer lugar, obviamente, de, de este clásico, okay, que está okay. dedicado a Arnulfo Gutiérrez, que lo vemos en pantalla ahí y, y también a la persona del senador Amílcar Romero, porque hay que decir eh, la verdad, Arnulfo fue el pionero de estos clásicos a nivel de todo el país. De hecho, en, en Santiago, Santiago, en Santiago sí, sí. sí. Él organiza uno con el nombre de él, que es el más famoso del país completo. Y entonces, eh, amílcar por la trascendencia que ha tenido en el deporte, ha sido un padrino de lo que es el deporte sí, apoya a nivel mucho, de la provincia de Duarte. apoya sí. mucho. Eh, amílcar Romero siempre está activo con los muchachos del softball y todo el deporte, que hay que decirlo también. Así es que estamos aquí acompañando a Leudy Luciano, que... Te voy a explicar algo de lo que es la parte técnica, ya, eh, cómo es el sistema de eliminación de los equipos, eh, de los seis, quienes comenzarán jugando. El partido inicia a eso de las 2.30 de la tarde, más o menos. Sí, así es, así es. Y Saben. ya. Eh, Entonces, eh, buenas tardes, mi hermano, y muchas gracias por la invitación eh, a dar este, este evento, a hablar de este evento. Y así como, como dice nuestro hermano Tony. Eh, se estará jugando a las dos y media de la tarde, se empieza el primer juego, luego se hará la, la, la inauguración, que es lo que le da la elegancia al, al evento. Después de, de ese viene el segundo partido, después de, después de la inauguración, y luego viene entonces el juego donde van a ser los aficiones, que vamos a jugar, que somos, son los amigos club club. Ok. Eh, son tre ¿Habrá tres juegos? Tres, tres juegos en, en, eh, eh, el en sábado, y va a haber tres juegos... También el, el domingo, donde okay. pasarán los tres que ganen a las semifinales directo. Entonces, el que el que mejor pierda, como se dice, el que tenga mejor averaje de lo que pierda, pasa prácticamente también a las semifinales. Ok, con una, prema, una premiación de 150 mil pesos. 150 mil pesos no, en premio. En primer lugar, se ganaría 100 mil. segundo lugar, 30 mil. Y jugador más valioso, 10 mil. Y piche más valioso, 10 mil también. Ok, tendrá un costo la entrada de, eh, o, o es totalmente grande? Sí, va a ser, va a tener un costo de 50 pesos eh, por persona, pero 50 pesos que usted puede ver la triple cartelera completa, o sea, no por partido, sino okay. usted llegó a la, eh, temprano, usted, usted paga 50 pesos, eh, se tira los tres partidos ahí en el Ramón Aperdomo, que es un softball de alta competición, donde usted va a ver jugadores selección nacional, eh, usted va a encontrar jugadores que van a venir de Estados Unidos a reforzar sus equipos. Los seis equipos que van a competir van a estar bien competitivos y esperamos que los marcadores terminen bastante cerrados ese día, aunque obviamente queremos que el primer lugar se quede en San Francisco de Macorís. Ok, entonces, ¿cuándo juegan? En eh, el turno que les toca a los amigos Soport Club. les toca jugar el, el domingo. Le toca jugar el domingo. Eh, a segunda hora. ¿Y porque el sábado es. A última, última hora. El, el, el sábado a última hora. Y será rifado. Por ejemplo, los seis equipos serán rifados el sábado menos el equipo anfitrión. El equipo anfitrión ah, jugará okay. de último con el que. Okay. Sí, se, se va a dar candela ay, ay, ay, ¿eh? Los totalmente. amigos de Soho Club tienen un equipito fuerte Pero lo bueno de esto, eh, Néstor y amigos televidentes Es lo, buen, lo que le queda al Ramón Aperdomo después de celebrado este clásico Estos muchachos han hecho una inversión te, eh, tremenda En lo que es la reacondicion el reacondicionamiento del terreno okay. Se ha logrado reacondicionar toda la parte de la media luna Todo lo que es la grama interior del Ramón Aperdomo El terreno está plano totalmente parece un terreno de grandes ligas no hay nada que envidiar por eso eh, los asientos fueron todos pintados todas las gradas oh, se acondicionó okay. todo eso o sea, se eh, ha hecho una inversión eh, a otro nivel sí se ha hecho sí. un aporte a lo que es okay. la instalación deportiva no, eso no y eso va a ser aprovechado por las ligas que practiquen ahí por los niños y niña, eh, por los niños perdón, que practiquen ahí porque también incluyo el género femenino, porque ah, soy, no, soy claro, muy inclusivo, sí. soy muy inclusivo. Y, y, y hay uno, eh, unos sobolitas también que jalan, que sí. esas mujeres ponen locas. No, porque <risa> ese es el hogar también de las arroceras, del equipo profesional de la oh, Liga de Béisbol Femenina oh, de Verano, okay. que ya tenemos un equipo aquí, qué y bueno, tenemos buenas jugadoras. Bueno. O sea sí. que lo que le queda a este play Ramón Aperdomo es algo eh, muy fructífero y lo ideal, lo que este equipo tiene, este equipo de trabajo, tiene estipulado, es que ya para el próximo año podamos celebrar dos clásicos al año. Sí, eso Porque esa bien. es la meta. Y hay que decir que contamos con la gran ayuda de, de nuestro amigo hermano Hanser Alberto, el potro de San Francisco ay, de Macorís. Un saludo a nuestro amigo Hanser, quien abrió las puertas de muchas empresas que hoy dijeron que sí, y el empresariado ha sido benévolo y se ha sumado a esta causa. Eso sí, es lo importante. Sí, no, eso está bien, y, y para nosotros es un placer también. Cuatro entradas vamos a regalar de, de parte de los asombrosos. A los niños que quieran entrar también, pueden comunicarse conmigo aquí y le sí. vamos a dar cuatro entradas para que claro. te disfrutes. Yo voy para allá también, Tony, por eso no... Claro que sí. Aprovechar para invitarte también y a toda la prensa al encuentro que sostendremos mañana a las 7.30 de la noche en la Casa Club del Ramón A Perdomo Eso es ahí en la calle Nino Rice, casi llegando a la calle 5 casi frente al club de Río López en el okay. segundo nivel. Ahí vamos a ofrecer todos los promenores y los detalles en el encuentro con la prensa. Ah, eh, de prensa. Okay. Exactamente. Ya de hemos mañana? invitado a las páginas a las 7.30 de la noche. Ya Telenor.com.do okay. ya confirmó. Eh, este evento también será transmitido por Telenor Canal 56. Estaremos llevando las incidencias ahí junto con nuestro colega Israel Paredes ey, de lo que ey, es todo, eh, todo lo que se llevará a cabo allá en el Play Ramón Aperdomo. Ok, muchas gracias a los muchachos de... Del, los amigos, los sobre amigos sobre el club. Que están a ustedes, presentes. a ustedes. Muchas gracias. Y a nuestro amigo Tony. No, no, no, excelente. Un placer, nos vamos por allá. Ok, allá lo esperamos. <risa>